Impostor, ahora sí, <risa> la cagua. Ay, perdón, lo siento, cagua. Esto te va a doler más que a mí. que ella hablan mucho. Gamster, Man, Hablan mucho, y Gamster es el que más y habla. ¿Y Gamster hablando? Y estaba diciendo, mira esto, las alcantarillas, sí, no sé qué. Sí. Así es el que Gamster. <risa> de... <risa> ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? Esto fue ¿Viste? ¿Sí? <risa> <risa> espera, Esperen, espera, esperen, esperen, antes de que me bote, güey. <risa> Uno, se me olvidó mutearme. Dos, vi a la cagua corriendo así bien. <ríe> y dije, ah, mira la cagua. Y dije, ¡ay, se me olvidó mutearme. ¡Pam, pam, pam, pam, ¿Qué? Con razón, güey, estaba, ah, estaba caminando 3D, wey con... con... Ah ¡Estaba caminando con. ¡Y tú caminas! ¡O que la chingada! Yo y estaba el cadáver ahí tirado, no sé de quién era. Wey apenas puedo caminar no es con este! ¡Cagaste, cagaste! No te creo nada, Peyto. ¿Quién fue? Tío estaba tirado en navegación, güey, voy wey, wey, a ver aquí, güey, aquí sabe, aquí va a aparecer la letiroida. A ver. ¡Ay! ¡Uy, boy! <ríe> ¡Uy, machacaron a! ¿Y? quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé, yo vi cuando entraba, sale que me los encontré y me encontré a Trigo. Y a Julieta, pero pues, eh, no sé. Oye, si, yo también vi a en el cuarto. Yo también vi a Julieta, pero también a Chaua. ¿Cuándo? Yo sé, pero yo pero Yo te vi a ti, pero... Yo, sí. No, pero no me escuchan. Bye, bye, chao. Grita con chesumare cuando caigas. Vete a la chingada. Grita con chesumare cuando te caigas. ¡No! ¡Mira tu era! que ser cago entonces. ¿Por qué yo? Porque acusaste ¿Qué a Julieta. Dijo? Yo no No, no, yo no acusé a nadie. Te dije, yo les vi, no, no, no, pero se separaron. A ver, ¿por qué no están hablando? Tú se estás hablando, señor. Hey, ¿Cómo te deciste? Eso es una. Eso es una, weón. Eso es una. Mira, Pani. <risa> ¡Por la borda! <ríe> hay que ver, hay que ver, hay que ver <ríe> Ay, perdón, entendí <ríe> moda, ¿qué muda? ¡Oh! <ríe> <ríe> ¡No, me iba a matar! ¡No, me iba a matar! ¡Me iba a matar, me iba a matar! <ríe> ¡No es cierto! ¡No es cierto! <ríe> ¡No es cierto! <ríe> ¡Qué güey! güey! No no ya está, Pastor! ¡Ja se escuchó? No puedo creerlo. que Te enseño a caminar. Te enseño a caminar. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ¡Le ja! ¡Ja ¡No! ¡No! ¡No hables! ¡No No. ¡No no había nadie aquí dije, ven, ven porque voy a sacar la basura ¿Y, okay. y yo volteo a ver si está y pa, me mata Wey, wey, wey, wey Bro, bro No, bro, bro, nada <risa> bro, Nada bro, no confundas dos cosas Bravo, <risa> bravísimo Iba a matarte, iba a matarte Pero te, te moviste muy rápido Mira, mira, mira, Bravo. eh, eh, eh. <risa> Dale, moteados todos, gente. Easy okay. task. Uh, ahí está el trigo, ahí está el trigo. <risa> Como está comiendo el vato <risa> uh, Ahí va Julieta. Iba de tres 0 ¡Ojo! Mira, mira, mira. Mira, mira, está Wi-Fi Está el trigo <risa> Ok, tribu, se te tú. <risa> güey, estaba bien cagado. ¿ay? ¿Qué, ¿Qué pido? Estaba ¿Qué ¿Qué lejos? ¿Qué, sí, voy yo. Güey, yo estaba viendo <risa> las cámaras. La, no me mato, si lo miran, no me Está no, viendo no, no, las no cámaras no, a ustedes dos, güey. No, está viendo no, ustedes no, dos en no, dos de las cámaras. No, no, no. Dije, güey, ¿si ¿sí muere uno? No, no, no, no. Me metí a sacar a las otras y el WIFI estaba haciendo no sé qué. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Usted lo ha hecho! ¡Usted estaba la hecho! ¡Usted mira, ha Raúl estaba atrás de Raúl la estaba... En <risa> la cama ¡Usted <risa> <risa> <Wey. risa> Ya que a te no, te te te te ¿no? No, Cómame, cómame, cómame con la palanca así cómame Baja, baja, baja, baja rápido No No, lo que pasa es que... Falta No era, <ríe> uy, qué miedo, weón, uy, qué miedo, weón. ¡Uy, ¡Oh, un cuerpo! Te voy a decir dónde estaba yo, porque no estaba con ustedes. Fui a terminar de las cosas porque no lo había terminado. ¿Y no lo viste. ¿Viste? Yo lo vi pasar a Wi-Fi ahorita se. Bro? ¿Quién estaba enfrente de ti? ¿Qué pasó? puedo decir algo? Ah, ya no estaba ahí ¿Wi-Fi? Es ¿Le voy a decir algo? ¿Qué? ¿Sí, dígame, dígame ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? me vio Sí, sí. ah no te vi no te vi fue la pasada quería aclarar yo estaba con el con el con el, la, el ¿Me? engrane me lo apare, apareció de mí me fui apaga la luz me encuentro a Julieta y a, a ver y a, a, la, y no no no, no qué apaga la luz yo no apague la luz a ver momento tú pasaste tú pasaste no, estaba se apaga la luz se apaga la luz ah okay mira, el, el, mira eh mira estaba la WiFi manana. Se apaga la luz. Ok, ok, ok, ok. Ya, entendí, en ya entendí, ya entendí. Pero mira, estaba Wi-Fi. Espérate. Estaba Wi-Fi de allá. Estaba, ¿Me tiras? ¡Caes conmigo! Oh, estaba Wi-Fi de este lado. Estaba acá o acá. Pasó. Y desapareció Wi-Fi y reporté el cuerpo. Así, eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que pasó. Ah, ¿tú lo y ¿Sí, yo, mira Pero ah, yo la verdad, que, Pero es que... La luz, ando chocando era verdad sí. pues, es que cuando, pa, cuando fui a la gasolina, me la encuentro y viene, y viene para acá Wi-Fi y si yo, pues, pues se va, ¿no? Y, sales desde la ¿tú fuiste la verdad? Y hey, Leti también está muerta, Quedas tú, no No, ¿cómo no, es que yo? ¿tú fuiste, ah, si no. la sacaba. No, no fui. No, me me was mira, yo te digo que yo te vi así, viniendo para acá, viniendo para allá, porque yo sí, hice el. El. El. El. el, el, el, el yo veo, y yo ah, no, el veo, asteroide. El hey, que a mí y se muere. Yo digo que es dogo, porque él ya fue y ya voto, No sé qué? por quién sí, votó, pero ya voto. Porque mira, quedan. No ya chingón, madre. Aquí dice presionar. No ¡Ah, la madre! Se ¿Sí presionó? presionó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La presioné! Güey, yo ya. Yo ya terminé mis misiones, no me sale nada ya. Dice, yo tengo el escáner, weón. Ah, siento, ¿por qué no dije que.? Wey, ¿Por qué no dije antes que tenía el escáner? Güey, <ríe> tú tienes no el escáner, Julieta se hizo el escáner, ¡Cagua, No No siento que esté mintiendo, o si estás mintiendo, wey. Ah, ah sí, es así, es así. Tengo que ir del engrane. Le doy gasolina. ¿Te Queda, güey. Ah, oh, no, espérate. tengo que ir a la electricidad. ¿Yo? Somos cinco, somos cinco. Solo podemos sacar a uno y atinarle, por así decirlo. Es Queda todo. Todo, todo, todo. todo. Ya me dio él en las cámaras. No mate a Wi-Fi y estaba sacando la basura. Ajá. Yo justo iba a jugar y alguien tocó el botón ahorita. Bueno, yo sinceramente... ¿Qué me puede, a a déjame, Déjame hablar tu culpabilidad. <risa> <Bueno, bueno. risa> <risa> Siente la traición, culpable? <risa> ¿Y, ¿Sí? que No te has dañado un ratito. <risa> y ya, ¿qué? No, no, y e chao. No. Julieta, bota. Julieta, bota. Hay que ver caer. Movimiento, ¿qué ¿Qué ¿Qué? Ah, bota por, ¿Qué por movimiento, todo, por no sé. Caso, quiero ver caer a alguien. Quiero ver... Quiero ver a alguien, usted, no, no, jugado, no, no fui porque... <risas> yo. No, no fui yo. No, no solo No, dije... Ah, Ah, Ah, Siempre fue Julieta y... ¿Qué pedo? A ver, yo nada más voy a recordar un punto muy crucial Aquí, Julieta dijo El dogo me vio hacer el escáner Y el dogo dijo que sí vera, ¡Y era el impostor! ¡Hostias! Güey, me llegó a la cabeza Como ¡Julieta! ¡Pero la te haciendo Y ella no era Pero ella no habló No, en la, pasada, claro, en la la pasada, pasada Ella era Ella era en la pasada, ¿no te acuerdas? Y ella me dijo que sí, me vio Pero yo no era, si sí, era ella, no yo ¿No te acuerdas? En la pasada No, en esta ella no ha hablado No, en la pasada Coño, donde ella pero era Pero estamos hablando de ahorita, perro Pero yo te estoy diciendo Que ya me han... El impostor te puede igual ayudar en eso, ¿sí? entender Para ganar tu confianza, yo te sé, porque Leti hizo eso O sea, mira, me voy a votar de otra vez, pero saben qué? ¡Malo! A ver, me voto No, espérate, ¿puedes votar skipvote? No yo sé, también Skip No Ey, ey, ey, ey. Estoy ¿puedes votar skipvote? Yo votaré no, Skip Boat. en serio? No a ver más. qué pasa Va a ser empate ni de trigo, man. ¿Por qué nos miramos? ¡Moteate! el chat Que no me volteabas a ver, wey <risa> Vi que la, la cava sacó la basura, güey. Vi que no, la sacó, sí, sacó la basura, sí, güey. Sí, sí. Estaba, estaba pensando en que si sí era... Güey, yo dije, sí pues era. bueno, voy a seguir Dije, pues... Ya ¿verdad? cuando, ya sí, cuando sí, ustedes... Quisiera el botón, no pude, güey. Ah, es que solo tienes una oportunidad, güey. Pero sí supe que querías votar ah, Pero ahí, dije, güey. ya me faltan dos misiones, güey, Y las tenía, las tenía que hacer yo, así ah, que las hice okay. <risa> Ey, no suele okay. que ustedes salgan ¿Eh? por señas Ey Ey Ey, Ey.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 Oh, Me mataron justo, güey, cuando reaparecimos. Justo, exactamente, sí. Güey, ¿quién está más cerca, güey? ¿Quién está más cerca de ahí? Mire, es el trigo y la cagua, güey. Mire, mira, mira, mira la cagua, mira, mira, mira, Ese es el trigo, mire, mira, mire. Pero mira. eres inocente, le está diciendo. Tú eres inocente, yo te vi, yo te vi. Haciendo la, el escáner ¿A quién, a quién, a quién están votando? ¿A quién están votando? ¿Trigo era el que le está diciendo cagua? ¿Eres tú? No, el, no no, cagua. no y la de confío en ti por, porque, sí, bro, porque tu palabra ah, Bro, bro, bro, ¿eres tú, bro? No, bro <risa> Ay, <risa> ya. Yo sé cómo, man Bro, bro, ¿eres tú? No, bro ah oh, bro Gracias ¿Por quién votaron? Gracias. ¿Por quién votaron? ¡A huevo! ¡A huevo! A huevo. ¡Buenardo! Perdón, güey Perdón, güey Perdón, güey, me, me, me sacrificaste Güey, güey, no, güey. Es que mira, quedábamos entiendo, cuatro, quedamos cuatro y creí que íbamos a hacer una doble kill, pero como que te estabas acomodando los BR, no sé qué estás haciendo y nunca volteaste, güey. Yo estaba así como que, güey, mata a Julieta, mata a Julieta, mata Raúl, mata Raúl, güey. Y ya ganábamos, güey. Me dormí. Era una doble kill instantánea, pero presionaron el botón. No, güey! ¡Chingado! Sí. Ya le dio, ya le dio. Sí. Wi-Fi, ya le dio. iré, iré, iré, iré. Ir, ir, ir. sí. Sentado en la esquina, pensando como fui tan <risa> bueno, La cava, la cava, la cava. ¿Dónde está la cava? Se me fue. Ah, que anda, quién anda, que anda, que anda. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, oh, corre, oh, corre, corre, corre, corre, ¡El Azul! ¡El Azul! ¡El Azul! ¡El Azul! El azul, el azul. Pensado en la chita, pensando como fui tan Y el Raúl andaba aprendidísimo hace rato bailando. Ya no se mueve, anda como. anda como cartón. Sí, sí. Ah, ¿Ya? Sí, sí. sí, ya lo veo. A la <risa> madre, a <lo> la madre. <risa> <risa> Los impostores <risa> celebrando, weón. <risa> Me sirve. No es el impostor, lleva todo el rato sin ser el impostor, weón. Eso es lo que tiene. pues, Oye, que no pase hambre. Que no pase hambre. De pana, mira. Están tirados de pana. Todo silencio. Ah. Oh. oh. We're man, the... <gasps> Venardo. Y la cagua, weón, y el togazo, weón. ¿Y la ¿Y Julieta? <ríe> y la Julieta. Vamos a aclarar algo. ¿Ah? Me dice sí, el creo. escáner. Wi Scanner, Wi-Fi también, también tiene Scanner. Yo los vi, estamos, vi los vi Los tres, los juntos, tres juntos Hicieron do, dos kills, así que nosotros tres no podemos ser estamos... Ah, bueno, yo puedo ser porque puedo haber corrido Y matar a uno, pero yo sé que ellos dos Son, son inocentes culiar, Entonces nosotros no somos tú, es, gangster, es gangster. No soy yo, weón, o sea Digo que, te, o sea, que yo no, yo no me comproba ¿eh? No, no, espérense. No, no, no. <ríe> <ríe> a ver, ni siquiera saben dónde lo encontré. Ah, tú lo encontraste. Yo lo encontraste? No encontré. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, espérate, no. No no no. <ríe> <ríe> no, no, no, no, no. Okay. Ah, vos, ni siquiera no, no saben dónde me lo verdad. encontré. A ver, ni siquiera saben dónde es lo encontré. Es, es, me en lo, encontré es, lo encontré en la. ¿Dónde está el, dónde está el reactor y el? Man, estoy, estoy a. Estoy, a estoy tratando de recordar mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi camino Entre el, el, el reactor bueno. y el mapa oh, Huele culpable Ay, no es huele cierto culpable, no, no, huele culpable, a culpable no, A ver, ¿qué eh? pasa si te equivocas, güey? Ah, nada, güey, yo ya me hice el escáner, güey, en frente de wifi y enfrente de... Yo, déjame ver cuáles visiones tengo para hacer una Voy a botesquip, porque no sé quién es, solo vi el cuerpo. Aquí hay sangre, ahí hay sangre. Ah, <risas> la weón, weón. Wey, no va a ir a así. No, weón. Sí. Bueno, weón, no no, <risas> si me botan 98. todos. Wey, sí, sí, sí, bueno. o sea, <risa> si me botan. Espero que sus madres les dé. Weón, yo no fui. Eh, por sacarme, por sacarme. Ay, cuando yo ya sabía quiénes eran los buenos. Cuando te digamos, güey, que no eres tú, no digas, bueno, yo pude haberlo matado cuando me fui para allá, güey. No, ¿Eh? es que esto, yo pude, güey. Sí. Yo pude, pero, pero no lo hice. Pero yo confío en we. ti, güey. Pero yo confío en ti, güey. Que güey, que güey. a mí. <risa> <risa> no, wey, wey, ¿Por, wey, ¿Por qué, güey? A mí, eh. ¿Por qué, weón? ¿Por qué votamos por no, weón. <risa> Sentado en la quina, <risa> pensando cómo <risa> fui tan gil. ¡Raúl! muñeco de Toy Story, ¿eh? ¡Sí, wey! ¡Ja, bien? Ya, ¿Ya llegó sí? Andy. ¿Quién? es? tijera, tijera, esto <requisito> se le Míralo, esto es real, hijo Wody, Buzz Lightyear, ¿qué hacen? <risa> ¿Qué pedo? <risa> A la madre, hola, ¡Oh, no, hola, no, hola, no, hola! No, no! ¡Beso, Beso, beso, <ra archae> beso ta ta ta ta ta ta ta <ríe> Dame te pie aquí, tula pie aquí, puedo pie aquí. Yo te recargo la ta porque no puedo ponerte el pie encima ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Agárrame! ¿En dónde está la.? Aquí está tu manguera. Picking a pity, a pity, a pity, a